Hola, mi nombre es Betty de la preparatoria número 6 y los invito a que participen en el Rally de la MetaBase.